Tedico de un taller de podcast. Yo desde Buenos Aires vine a compartir todos los conocimientos que en Tristana tengo desde hace años para producir. Eso significa desde cómo componer un guión, qué idea tener, cuáles son los elementos que usamos para escribir en sonidos. La edición, programas como Audacity de software libre usamos para justamente poder difundir los contenidos que tenemos y eh, las ideas que hacemos para que suenen más y mejor. En estos tres días, en un taller súper intensivo, vimos de todo y eh, básicamente resumimos todas las etapas que componen a la producción de un podcast. Desde la idea hasta que está publicado, cómo promocionarlo, cómo se entera la gente que nosotros estamos subiendo contenido. Todo eso en estos tres días lo analizamos acá, en la casa de TEDIC, en el marco de la Jaca